Compañeros, tengo un vicio a esta serie que estoy... ¡Madre mía! Es, es, es de mi infancia, infancia, compañeros. ¿Qué pasa, compitruenos? Bienvenidos a Pokémon Espada, VGC Loque, yo soy Eko Ken, y chicos, hoy nos enfrentamos al tercer líder de gimnasio. ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Suscríbete! <ríe> Suscríbete a este canal porque vais a flipar con este pedazo de vídeo, con este pedazo de combate Pero antes deciros que eh, después de este líder de gimnasio van a cambiar muchas cosas porque esta serie cambia de lo lindo A partir de este líder de gimnasio pasamos a la zona de arriba y empieza a aparecer un sinfín de legendarios Es decir, a partir de la tercera medalla hermanos empieza lo bueno, lo fresquísimo, deja de haber eh, esa relación, esa tranquilidad de, de que los Pokémon son medianamente normales y empieza a haber de todo, de todo es de todo, así que por favor espero no perder ningún Pokémon hoy Vamos a ver cómo está el equipo rápidamente, os voy a enseñar qué es lo que voy a llevar Es la segunda vez que intento grabar este vídeo, espero que sea la segunda y la última eh, Moya, Ghost, Pablo, Octavio, Eric y Nabo Creo que este debería ser el, el sexteto para el gimnasio La verdad que creo que es lo más inteligente Y por cierto, tengo una mala noticia por parte de Abra que lo, ¿Lo veis que está aquí? ¿Lo veis que está aquí un poco separado? Pues sí, chicos, ha salido bastante malo este Abra Mirad, ha salido malo un ataque especial A ver, tampoco pasa nada, no es nada que me muera mucho pero, oye, eh, empeora. Empeora bastante. Así que se pasa a la zona de los Pokémon malos. Y estos son los Pokémon buenos. Pero es que tampoco puedo estar eh, metiendo a todos. Así que creo que este equipo que hemos formado aquí es el mejor. Es el óptimo. Y con él vamos a ir a por Tía Smile. Tía Smile, hermano, pórtate bien, que no quiero sustitos. Vamos para allá. Ayer nos enfrentamos a Lerachan. Si no lo habéis visto, tenéis que ir a verlo porque fue combatazo. Casi muere uno de nuestros Pokémon. no. Casi, casi, ¿eh? Estuvo a punto uno de los dioses del equipo. Pero conseguimos salvarlo con un poquito más de problemas, pero lo conseguimos. Let's go, chicos. Entramos en el gimnasio de Tiasma. No me acuerdo de cuál era la prueba. Eh. Ah, sí, ya me acuerdo. <risa> es verdad, había que hacer capturitas. No me apetece mucho hacer capturas, pero bueno. Eh... No van a contar para el loque, obviamente. Son capturas obligatorias. Y hay que capturar tres Pokémon. Ni uno, ni dos. Tres ¡Qué pereza! no Atrapado, chicos. Y eso quiere decir que Octavio está cancelado. Se ha quedado casi sin vida, chicos. No quiero por un mote. A la caja del pece, por favor. Sí quiero la MT. Todo sea por la comisión por haberme hecho perder un Pokémon para el gimnasio. Enhorabuena, gracias. Tenemos un Pokémon cancelado por culpa de las capturas de asquerosas... Me cago en San Pito Pato. ¡Va! ¡Va, chicos! ¡Va, va, va, va, va! ¡Va! ¡Va! ¡Va! ¡Va! Vamos a por Tia Smile. Yo creo que podemos. Eh, pero cuidado, ¿eh? Cuidado. Octavio prácticamente cancelado. O sea, bueno, lo podemos curar y tal con una poción. No lo descarto. De momento vamos a poner a la pareja, a la dupla MVP de este torneo. Pablo y Eric. De este juego. Están petándolo estos dos. Y yo creo que con ellos podemos ganar más que de sobra. Tia Smile. Mira, la madre mía. ¿Soy guapa o no soy guapa? En serio, en serio. Ahora en serio. ¿Soy guapa o no soy guapa? ¡Oh, tía Smile. tía Smile! tú eres guapete, tía Smile también ¡Ese logo, guapo! ¡Claro que sí! ¡Qué silencio, ¿no? Para ver 200 millones de personas Es que es el COVID Es el COVID, es el COVID Está la cosa tranquilita No hay nadie realmente Eso, eso está hecho por ordenador Tranquilos, porque aquí no hay nadie, ¿vale? Molaría, tío, que hiciera un traje de mascarilla para mi personaje. Bienvenida, como bien sabes, soy Tia Smile, líder de gimnasio y Poketuber. Para llegar ante mí te has quitado de en medio a Servalsanz y a Señorita Huthut. Dos grandes Poketubers, en efecto. Con fuertes Pokémon, bravo. Todos quieren ser poketubers, pero no es fácil. Requiere compromiso y disciplina. Estoy de acuerdo. Eso quiere decir que no puedes confiar solo en el contenido para destacar. La clave radica en demostrar tu carisma y no dejar de subir vídeos como un loco. Como un puto loco que, que sube Tía Smile. Madre mía, el es que sube mazo vídeos eh, el tío. Y, y yo no, yo, yo no, ¿vale? Yo, yo soy un poco pe penoso y subo pues cuando puedo. La verdad, es, así son las cosas. ¿Qué pasa, Tía Smile? ¡Vámonos! Nos enfrentamos al grandioso Tías con... ¡Registil! Casa, Tía Smile, a tu casa Yo que quería que te portaras bien, tío ¡Ah! ¡Ah! ¡Que tiene sequía! ¡Venga! ¡Vale! ¡Perfecto! Por eso saco un Pokémon de tipo agua y uno de planta Ay, Habrá que quitar a Eric, ¿no? Aquí entra Moya, supongo O Nabo, incluso No, es que el tipo Acero El tipo Acero, cuidado, ¿eh? Chicos, tenemos un problema Infortunio, ¿no? Me comentan Le he puesto la, la, eh, la cosa mística Esta, el agua mística al Pablo Y ahora encima me ponen el sol, tócate el huevo derecho Ahí está, va, Infortunio, a por el Registil A full, a por Registil Vamos a ver Por favor, Registil, no tengas tóxico Ni cosas de esas asquerosas porque Me tocaría un poco los huevos, ¿no? Dinamaxiza, perfecto Infortunio Me Dinamaxiza el Registil y me pega un tiro Dios, qué poco le quita Poder pasar! No te subas stats que te pego un tiro, ¿eh? No te subas y stats. Rueda fuego. Vale. Bien. Bien. Sabía que algo de fuego tenía que venir. Moya lo aguanta como un champion. Va a haber que gastar pociones casi seguro. Tiene toda la pinta. Eh, voy a hacer bote. No. Ahí no. Ahí no. Porque bote... In... Aquí. Infortunio, va. Quiero estalear los máximos turnos posibles del sol, de los ataques de registeel, lo que sea, ¿vale? Ahí está. Bote de Moya. Perfecto. Soy más rápido. Ahora... Por favor, que me hayan atacado a Moya alguno de los dos. Estaría muy fresco ¿eh? Foco resplandor. ¡Que lo falla! ¡Perfecto! ¡Y niebla clara que lo falla! ¡Uh, uh! ¡Competitivo! Infortunio, insistimos. Vale, bien. Tiene foco resplandor. Cuidadito, eso va a doler. Es neutro, ¿vale? Eso es lo bueno. Vamos. Uno más. Creo que uno más y está, ¿eh? Uno más. A lo mejor con refuerzo y está. Ahí va el bote. Paralízalo. No. Poder pasado. Mm. Aguántalo. Pablete, que vamos, vamos, vamos, vamos, eres un dios. Eres un maestro, eres un genio. Rueda fuego para quién? Para Moya, perfecto. Vale, no me quemes, no me quemes, no me quemes. Ok, refuerzo e infortunio. Esto nos quita el Registil, ¿vale? Importante. El Torqual, cuando se acabe el sol, ya nos encargaremos de él. De momento no me preocupa. Hasta luego, Registil, has tenido días mejores. ¡Oh! Por suerte estaba a nivel 28, y no al nivel 31. Si sacan el 31, tened cuidado porque es el que va a Dinamo ¡Oh, ¡Spoiler! ¡Spoiler! ¡Madre! Todo el equipo a nivel 31. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Todo Dios, chavales! Y no aprende ni el chache, ni Black clara. Uh, Eso duele. Eso es tipo... ¡Veneno! ¡Joder, que si sí, duele! ¡Golpe crítico! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! No, si nos conocemos tú y yo. Vale, Arctovis. Ese Pokémon es un dolor, ¿eh? Como tenga algo de hielo... Es que no puedo sacar a, a Eric, ¿eh? No puedo sacar a Eric. Tío, Octavio sería clave, ¿eh? Para el Torqual. Voy a ir con Nabo, que tiene poder pasado. Fijaos lo que os digo. Y aquí voy a tirar... Infortunio al Arctobis. Voy a insistir. El Torqual no me preocupa tanto, realmente. Preparaos para gastar pociones, chavales. Se viene, ¿eh? Pero se ultraviene. viene. No es tiene Max, ¿no? ¿No es tira Max? Vale, no Es que no me he fijado en el nivel y ya me estoy acojonando Ahí va vale, el infortunio, bien, bien, bien, bien, bien Le va quitando, le va quitando, mordisco de Artovis Oh, oh, no No, que no me haya pegado, por favor Que no me haya pegado, rueda a fuego, no vayas a por el starter No, no, no, no, no, no, no Vale Ostras, que tiene mordisco ese bicho, tío Se ha ido el sol Se ha ido el sol Voy a tirar de encanto, eh, aquí Encanto, no, espera. Sí, encanto. Y cambio a Eric. Me la voy a jugar aquí, eh. Me la estoy. ¡Eh! Me la estoy jugando. Pero creo que a base de encantos podemos controlar la situación para que no nos maten a Eric. Vamos a ver, vamos a, vamos a comprobarlo. Ahí va el encanto, perfecto. Si viene un mordisco, no me va a quitar nada. Pero nada. Si viene algo de tipo hielo, ya eso es otra cosa, ¿vale? Mordisco de Artobis, perfecto. Estupendo chicos, mira, mira, mira, mira qué vacilada, rueda fuego Que espero que siga siendo aporto, Togetic Sí, sí, sí, sí, sí. Simba, Simba, perfecto Pues creo que esto es Encanto aquí Y desarme Uf, Me va a agotar Me da miedo que me maten a Nabo, ¿eh? Me da miedo que me maten a Nabo Pero es que aquí hay que jugársela, chicos ¿Quién es más peligroso? Ahora mismo el Torqual, ¿verdad? Desarme al Torqual. Yo creo que sí, va. Vamos a probar esto. Encanto, ahí está. El rueda fuego ahora quita muy poquito, mucho menos. Lo cual está bien. Os, no, os quejaréis de la clase. Vaya clase magistral de... ¡Chaleco asalto tenía! ¿Pero qué es esto, niño? Pero, por favor, competitivo. Ahora, cuidado, esto va a doler, ¿eh? Esto va a doler bastante. Bastante. Uf, pues no sé si Nabo muere ¿eh? del rueda-fuego. Niebla clara. A tomar por culo. Nabo, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós. Hemos perdido un puto Tox Con dicha. F en el chat. Ghost Uf, está muy difícil, eh. Está muy difícil esto, chicos. ¡Tenía a Saul Best! ¡Tenía a Saul Best ese Torqual, macho! Aire afilado. Mega agotar. Tienes que matarlo, tío. Protect de Torqual, vale, perfecto. Está bien eso. No me importa ese Protect, la verdad que no. Aire afilado. ¡Pégale duro! ¡Vamos! ¡Reviéntalo! ¡Eso es un crítico! Sí, es un crítico. Venga, me voy a agotar. Poquito a poco, poquito a poco. Viento y hielo, lo aguantas. Lo aguantas. Lo aguantas. Lo aguantas, Eric, como un campeón. Vale. Vale, uff. Esto de que estén bajando a la velocidad, tío. Es un problemón, eh. Me voy a agotar. Mátalo, mátalo. Oh. Necesitamos Protec. Necesito Protect, macho. Voy a ir con Moya aquí. Y le tengo que curar. Va a estar complicado, pero bueno. ¿Creéis que muere alguien más? No ha sacado ni al Dinamax, tío. No ha sacado ni al Dinamax, el cerdo. Aire afilado. Va, eres más rápido. Eres un tanque. Eres un maestro. Por favor, Torqual, no me mates. Te lo agradecería muchísimo. Grande Torqual, te queremos. Torqual. No me mates. Ahí está. Dime que has ido a por... A por Eric. Ha sido a por Eric, ha sido a por Eric, ha sido a por Eric. Sí, sí, sí, sí. No. Lo aguanta Ghost. Perfecto. Tiene encanto, tiene encanto. ¿Quién? ¿Quién? Walray. Vale, tampoco es el Dinamax. Sigue sin ser el Dinamax. Walray. No es mala sacar a Octavio aquí, eh. Prediciendo un ataque de agua. Para aguantarlo y curarnos con la absorbe agua. Vamos a intentar eso. Y vamos a hacer... Aquacola. Bueno, puedo cargarme al Torqual, eso es bueno. Vamos a por el Torqual, chicos. Metemos a Octavio y Torqual se va para su casita, ¿eh? Pero para su casita. No lo falles. Moya, Moya, no lo falles. Vale, bien. ¡No lo falla! ¡Y ese Torqual! ¡Hasta luego! ¡Claro que sí! Esto es lo que yo quería! Solo hemos perdido uno de momento, de momento. Cuidadito, ¿eh? Eric al 32. Bien, Eric. Bien, Eric. ¿Quiere aprender alboroto? ¿Quién? Octavio. Ostras. Me gusta, fuera canon. A ver, a ver si te matan ahora y me, cago, y me cago en todo. Que no te maten. Que no te maten, Octavio. Que no te maten. ¡Salmuera! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué predic! ¡Qué predic, chicos! Nido Queen. Buenísima. Buenísima jugada, ¿eh? Maravillosa jugada. Maravillosa jugada. La pregunta es, ¿rayo burbuja o disparo de lodo? Aquí. Al Nido Queen, ¿no? Supongo que el Nido Queen es el problema. Todavía no saca el Dinamax, chicos. Uf. Puf, puf, puf, puf, puf, puf. Vamos a ir con. ¿Cuál pega más? Rayo burbuja. Rayo burbuja por el Nido Queen. Y aquí voy a hacer bote al Wolverine, chicos. Yo creo que esta es buena. Rayo burbuja, es más rápido. Eres un dios. Eres un dios, Octavio. Reviéntalo, reviéntalo. ¿Lo mata? No lo mata. No lo mata. Golpe crítico. Qué grande. Eres un grande. Picotazo veneno del Nido Queen. ¿Lo aguantas bien? Moya, lo aguanta? No te envenenes, Vale. No se envenena, menos mal. Menos puto mal, chicos. Menos mal. Rayo Aurora de Wallrain. Lo evita. ¡Vamos! Así me gusta. Aquí nos citamos a Neoquin. Y se viene su Dina, chicos. Se viene su Dina. Ahí estamos. Va a haber que gastar poción ahora mismo. Va a haber que gastar poción. Si no, ya, casi ya. Ahí estamos bote, paralízalo y te como te como todo, Moya, te como todo, te lo como todo. Te lo como, no, no, no, no, no, no, no, no, no. me matas, no me matas, no me matas, no me matas, lo aguantas bien. Octavio, ¡Dios! Vivimos al puto límite. ¡Varilux! ¿Ese es su Dynamax? Dios mío. Chicos, creo que ha llegado el momento. Ha llegado la situación de despedir a otro Pokémon. La pregunta es quién Ghost Octavio Uf. A ver, está atacando con tipo hielo, ¿vale? ¿Puedo sacar a Pablo? Bueno, es que sacar a Pablo es suicidarlo, tío Y a Pablo no lo quiero suicidar Me gustaría dinamaxizar a Moya, ¿vale? Y tirar Max Airstream Para ser más rápido yo creo que es la buena Entonces vamos a sacrificar a Octavio Me sabe mal, pero tengo muchos de agua Vamos a agostar el turno de Octavio En darle una super poción de locos A Moya Y el turno de Moya va a ser hacerlo Dinamax Podría hacer Maxi Estela, eh, directamente ¿Cómo lo veis esto? No es mala, eh Incluso Maxi Ciclón Me subo la velocidad, nah, En principio no va a ser necesario Maxi al Vanilux Rain no me da mucho, mucho miedo, ¿vale? ¿What? Garra rápida, vale, ya está, garra rápida No me importa, no me importa Esa superpoción entra muy fresca Si ha atacado a Octavio Despedidos de Octavio Creo que sí, que va a ir Octavio a tomar por culo Centiscorch, Giga Maxiza F en el chat por Centiscorch que no está <risa> Vamos para allá, chicos Tenemos que ganar este combate, joder A ver Míralo, mira el conito, tío El conito Dios mío, voy a perder dos Pokémon aquí. Es increíble, es increíble, tío, es increíble, increíble, increíble. Vanilux, no me toques los cojones, ¿eh? Moya va a ser el salvador, Moya va a ser el salvador. Podía haber hecho el de agua para quitar el, el clima y tal, bla, bla, bla, bla. el de hada. Por si acaso, de repente se le ocurre tirar tóxico, te imaginas. Venga, mollita, vas a salvar tú, es lo que coño. Yo creo que podemos, ¿eh? Yo creo que podemos aquí A ver qué hace, a ver qué hace Ataca Maxi Helada Si he ido por Octavio sería brutal Vale, vale, Octavio lo siento Mucho, o sea, yo te quiero, ¿vale? O sea eh, Obviamente te quiero, Es un Pokémon Interesante, a tomar por culo Dos Pokémon, chicos Maxi Estela, ahí estamos ¡Disfrútalo! Le quita una basura Es que no tengo caramelos Dynamax. ¿habrá que entrenar para conseguir Caramelos Dynamax. Es un peligro eso, ¿eh? Pero un peligro importante Rayo Aurora, no me quitas nada no me, no me congeles Vale, vale, me iba a rayar muchísimo ¿eh? Me iba a rayar muchísimo Aquí no puedo sacar a otro que no sea Pablo Y gastar otra super poción Me sabe mal No tener protec es tremenda mierda Tremenda mierda Aquí gasto Gasto, gasto, gasto Super poción, la última, eh La última, bueno, aquí tenemos uno que restaura a todos yo te crees... Ah, vale, vale, tenemos cositas, tenemos cositas bueno, Tenemos cositas Tenemos cositas, esto por aquí Y aquí se viene Maxi... Vamos a ir, vamos a, ir a por Wall Rain, Yo creo, de momento ¿No? Sí, porque yo creo que le puedo quitar bastante, vamos allá Super poción, perfecto Con esto espero que Pablo aguante los dos golpes Que se le vengan, que no sé cuáles vendrán Maxi ataque, bien Eso va a por Moya eso va por Moya, perfecto Perfecto, Moya aguanta como un campeón ¡En el pechote! ¡Claro que sí! ¡En el pechote, sexy! Y ese Wallray no tiene casi nada para tocarnos Seguramente, hielo, salmuera, Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, chicos, está controlado ¡Está controlado! Maxi Estela Para Wallray, ¿lo mata? ¿Lo mata? No lo mata, tío No lo mata, tío ¿Es inmortal lo que ¿Qué pasa? No puedo gastar más pociones Es que sería el suicidio Es que voy a, va a atacar más rápido él Nada, tengo que, tiene que ser así eh. Tiene que ser así Cuidado, cuidado Maxi ataque, van a atacar los dos antes Moya lo aguanta Moya lo aguanta, pero ahora va a haber que gastar más pociones Y esto es lo que no me gusta Esto es lo que no me gusta Vale, Rayo Vale, Moya, no te congeles, no te congeles, no te congeles, no te congeles, no te congeles. No te cong ah, que no congela. No congela. Me ha bajado el ataque, eso es malo. Infortunio, menos mal que le he hecho Focus. Ahí está. Vale, vale, vale, vale, vale. No lo mata. No lo mata, chicos. Tenía que haberlo matado. Tenía que haberlo matado, tío. ¿Qué tendrá ese Banilux en Dinamax para poder quitarme vida de hielo Quiero decir, tendrá... Mmm... ¿Tendrá Ventisca? Espero que no Sería un verdadero problema eso Me ha bajado el ataque Hay que gastar otra poción No puedo dejar que Moya muera ¿eh? No puedo No puedo y no, y no creo que lo mate De un refuerzo más infortunio No lo creo Así que va a ser Infortunio Y aquí O poción o cambio Cambio a Eric Ni de coña, ¿no? ¿Creéis que cambio a Eric, no? Me la juego y cambio a Eric Me la juego y cambio a Eric Va, cambio a Eric No hay cojones me cojo y sigue huir rápida. Bueno, da igual, era más rápido, era más rápido. Que no se aventisca lo que tiene, chicos, por favor. Que no se aventisca. Que no se aventisca. Vamos. Vamos, Infortunio es más rápido Pablo, incluso. ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, vale, vale, vale, a luz. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! ¿Cómo hace a luz? ¿Cómo hace a luz? Estoy flipendo, tío Estoy flipando Menuda masacre, tío Menuda puta masacre Esto va a estar muy jodido, chicos Esto va a estar muy jodido Infortunio Refuerzo Y se acabó Esto va a estar muy jodido ¡Ay, la garra rápida! No te creo No te creo la garra rápida Va a atacar antes que... Uh, uh... Uh... Se ha hecho a Luz, no Se ha hecho a Luz... ¡No ha hecho a Luz! ¡Ha hecho a Luz! A Luz tiene prioridad negativa Así que perfecto Adiós, Vanilux ¡Ostras! ¡Ostras, chicos! Hemos perdido Tres Pokémon En este gimnasio No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Estoy flipando Tía Smile Ha arrasado con nosotros, chicos ¡Ha arrasado! ¡Nos ha reventado! ¡Ojo! está sobrevivido, ¿no? Está sobrevivido? O, o, ¿O me estoy equivocando? Bueno, creo que sí. Creo que ha sobrevivido, así que Ghost se convierte... ¡Oh, qué bonito! Es muy mono. Me gusta un Fezant. Me gusta bastante. Tenemos medalla, chicos. Medalla fuego. Eh, me sale mal. Hemos perdido tres Pokémonazos. Tres pedazos de Pokémon. Eric... Eric, era un. Era, Eric era increíble, tío. Tenía eh, llanto falso, macho. Tenía llanto falso. ¿Y el futuro TogX X con dicha? ¿Qué me decís de eso, tío? ¿Qué me decís de eso? Increíble lo que hemos perdido, tío. Increíble. Pero una locura, ¿qué me das? Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, esto es otra cosa, ¿eh? Eso es interesante. Eso es muy interesante. Pues oye, Fuego Fatu puede cambiar bastante las cosas de aquí en adelante Madre mía, tenemos que capturar Tenemos que capturar y un montón Pero un montón Lo haremos en, la, en el Ara Silvestre Que no lo, no lo hicimos antes de, antes de esto Y creo que ha llegado el momento, chicos Madre mía, compitruenos, Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya encantado este pedazo de episodio Tres muertes Tres muertes en un solo episodio Esta serie es una locura, chicos Una locura